El término de invisibilidad es algo que aparece normalmente cuando hablas de enfermedades raras y yo creo que es porque te pierdes en, en los miles, siete mil patologías, a lo mejor eres una de ellas, a lo mejor solo tienes o diez familias con la misma patología, es muy complicado hacer cosas y, y encima si eso sí si tienes diagnóstico, si no tienes diagnóstico no es que seas invisible, es que no existes. en mis manos evidentemente, sobre todo los músculos distales, los, los dedos de los pies, los dedos de las manos, eh, el tronco superior casi, el musculatura ha perdido casi completamente, porque ahí no puedo levantar la braza, hay muchas cosas que no puedo hacer, y de un tiempo a esta parte, desde finales de año, un poquito antes, las piernas también están empezando a fallar, hasta el punto que me he varias veces, antes tropezaba, ahora es que me falla la rodilla y es como se si desconectaban, pum, y me voy al suelo a la hora de dar un paseo, a la hora de andar, a la moverte, a la movilidad, el día a día, te cuesta. Es todo cómodo de todas las cosas, que son muchas, que no es un decir esto, sino que vas ocupando cosas y cada día va a menos. El estómago, por ejemplo, ya no te funciona como debería, mmm, veces que, que, que no, te falta un poco de la respiración, o sea que es que va todo con conjunto, como es perder musculatura y de todas clases, y el cuerpo va, tiene muchos músculos, pues todos estos van en alcance, uno, otro, otro. No es que sea muy deprisa, pero lo vas notando poco a poco. Cuando tienen tres meses, cuatro meses, cinco meses, con su primera crisis epiléptica, son crisis epilépticas continuas, mmm, severas, porque aparte de la frecuencia, la intensidad, es muy grande y generan un riesgo en los primeros años bastante importante. Quizá por el tema de la discapacidad, que quieras que no, aunque yo diga que se vive naturalmente, nunca se acostumbra uno a tener menos vista que los demás, por mucho que uno quiera llevarlo con naturalidad. Hay momentos que te sientes con... Hay días que te levantas con mejor humor y días que te levantas con peor humor, pues con esto es lo mismo. Y el deporte la verdad es que sí que me ha servido para demostrarme a mí misma más que a los demás lo que yo puedo hacer si me lo propongo y si realmente mantengo un espíritu alto de, de capacidad de superación y de no y de no abandonar y tirar la toalla mucho cansancio miedo hasta de pie porque me canso pierdo el equilibrio y la baja autoestima una baja autoestima y desde siempre pues el hecho de la no poder no poder, donde llegan los demás, tú no llegas y te sientes inferior. Y eso te genera una autoestima muy baja, muy baja. Cosas con las manos no puedo hacer, no puedo, por eso tenemos complicado abrir una botella, abrir una lata, todo ese tipo de cosas, imposible. Y algo que, te, que esté muy alto de coger un plato, tampoco llego. Por el razón no puedo levantarlo más de esto, por ejemplo. Por ejemplo, al niño, el hijo que tenemos, jamás le he podido cambiar un pañal porque cogerle los piececitos se me escapan, no tengo fuerza en las manos. Lo que nos decimos los padres con síndrome de Dravet es que el, somos afortunados porque afortunadamente conocemos el gen y es, llegamos a un diagnóstico relativamente pronto y somos desafortunados porque desafortunadamente es una patología muy compleja y muy complicada. Pero el diagnóstico es fundamental, sobre todo en, en enfermedades raras. Eh, aproximadamente hay unas 7.000 enfermedades raras, ahora mismo tipificadas. De esas 7.000 enfermedades raras hay unas 5.000 de las que no se tiene la más mínima idea cómo se produce. Entonces, si tienes la suerte de estar dentro de las 2.000 que se conocen y tienes la suerte de acceder rápidamente a un test genético que te identifica la causa de la enfermedad, te puedes considerar afortunado dentro de la gravedad. Pero existe también otro, una parte importante de las enfermedades raras que no tienen acceso a este diagnóstico. Y el diagnóstico es fundamental. ¿Por qué es importante el diagnóstico genético? Porque es un derecho de las personas. Hay una ley de biomedicina del año 2007 que nos dice que cualquier español tiene el derecho, si tiene una enfermedad, si tiene una patología, de saber qué es lo que le ocurre. Con lo cual es un derecho que tiene y puede ejercerlo. Y si te pregunto un médico, pues te dice que no hay nada, qué, qué, qué quiere que te diga. No saben nada, no saben nada. Busca en internet y tampoco parece gran cosa. O sea que oído sordo y ciego por todos los lados. No, no decir o esto es así, o esto es y esto es así. A gente puede poner miedo, a te puede poner Todo es igual. No saben, no contesta. Yo fui un indio para contarme. Y el médico de, de allí de gimnasio me dijo, ¿qué le pasa? Digo, usted, ¿me dijo, ¿te pasa esto? ¿Unos ejercicios para esto? Me dijo, no tenía ni idea ¿qué ¿Es que es. Y le preguntó al profesor de la universidad y le dijo que eso no lo conocía. Eh? Si un profesor de universidad no lo conoce, pues figúrese de los demás. La distrofia miotónica de tipo 1, o un síntoma eh, característico, es la, la miotonía. Eh, esto eh, consiste en que el paciente cuando realiza, una, por ejemplo, cierra el puño o contrae la musculatura, pues tiene problemas para eh, relajar esa contracción. Los pacientes pueden desarrollar cataratas, también tener debilidad muscular, eh, problemas eh, cardíacos como arritmias cardíacas, eh, hipogonadismo, calvicie frontal. Esta enfermedad, como da tanto, bueno, tanto problema, es te puede afectar el corazón, te puede afectar la vista, te puede afectar al, hígado, al riñón, al hígado. Porque nosotros, la fibra muscular que rompemos, nos la recuperamos, o si la recuperamos es mucho más lento que una persona normal. Yo es que creí que tenía un pinzamiento en la espalda, porque perdí fuerza así, más de la cuenta, y cuando fui al médico, el médico de pintamiento no tenía nada que fuera un neurologo que era de, de neurología. ...todo año tengo revisión de cardiología... ...un halter un electrocardiograma... o ...un ecocardiograma, depende del año... Eh, oftalmólogo todos los años... ...de momento... ...esos daños colaterales, se pueden llamarlo así... Eh, ...no tengo nada... Porque ...cuando fui a la consulta al médico... ...me dijo el médico lo que tiene esto... ...y lo que tiene que hacer es arreglar los papeles para mirarte. ...ahí fue donde me vino... todo encima... ...por la enfermedad misma pues... ...me ha ido un poco más... ...arriba y ahora está allá abajo haciendo no sé qué está haciendo por aquí por las piernas... ...pero espero que se pare ahí... ...y entonces ya no es solo tú... ...sino que es tú y los que están alrededor... ...que son los que... ...los que lo ven, porque tú te lo has hecho y ahora no lo puedes hacer... Es ...que no, tiene, no, no puede. La causa genética eh, es una expansión en el número de repeticiones eh, CTG... Eh, esto son las eh, citosina, timina, guanina, eh, que en el gen DMPK eh, normalmente está en un número que no supera las 50 repeticiones y en los pacientes pues, puede llegar a los centenares, incluso a los miles. Eh, todas las evidencias eh, sugieren que el, el gen, eh, la función de este gen mismo no, no está afectada, sino que se trata de un mecanismo relativamente complejo en el que eh, los transcritos del eh, gen eh, donde ocurre la mutación eh, ...producen una, un efecto tóxico y secuestran otras proteínas... ...de tal manera que, aunque la mutación ocurre en el gen de MPK... ...este no parece ser en sí mismo el origen de la, de la enfermedad. Mi hermana abrió un poco el camino... ...porque ella se manifestó antes que a mí... ...yo creo que con 18 años, 19 años... ...me empecé yo a dar cuenta un poco de que, que había algo raro... ¿no? ...y entonces, eh, para confirmar que era Steiner... Nos hizo una prueba de genética aquí en Málaga y salió el cromosoma 19, que tiene un brazo más largo, que está repetido más de 50 veces y ha afectado mi hermana y yo. Sí, estas eh, expansiones eh, son inestables tanto en las transmisiones intergeneracionales de padres a hijos como en las transmisiones de una célula a sus hijas de tal manera que normalmente a partir de un umbral que puede estar alrededor de los, las 50 repeticiones tienden a expandirse. Los hijos eh, suelen desarrollar la enfermedad antes que sus padres y a su vez en las siguientes generaciones eh, también está a dar lugar a formas congénitas donde los niños pues, desarrollan la enfermedad desde el nacimiento. No hay nada, que, que, es que no hay medicamento, ni, no hay terapia, no hay nada. Yo sé lo que hay, yo sé que, que de momento es incurable y que no hay nada que hacer, pero bueno, En primer lugar entender mejor el mecanismo de, de fisiopatogénesis, de, de fisiopatología de la enfermedad y aquí pues, estamos eh, investigando en particular eh, el origen de las alteraciones en la expresión de distintos microRNAs que eh, ocurre en pacientes. Eh, también estamos interesados en desarrollar terapias, en particular buscando fármacos que tengan potencial como tratamiento farmacológico futuro de la enfermedad y por último nos interesa eh, mucho desarrollar eh, algún tipo de biomarcador sérico para hacer un seguimiento de, de, de la enfermedad. Pues produce sobre todo una pérdida de masa muscular, fundamentalmente distal, es decir, en piernas, que es por donde suele empezar más allá de la rodilla, o la parte distal por encima de la rodilla y después hacia el pie, con pérdida de masa muscular por atrofia por falta de un impulso nervioso adecuado, y esa pérdida de fuerza hace además que el pie esté caído, que haya una debilidad para la, la marcha y que tengan que levantar las piernas para caminar, eso conlleva pues, una marcha especial, hay una pérdida de reflejos. De las rodillas para abajo, la sensibilidad y movilidad cero. Ahí no hay nada. Ahí no hay absolutamente ni sentido nervioso, nada. Yo no muevo dedos, tobillos, nada. Puede ser a veces leve, a veces moderadamente grave y a veces muy grave, de manera que la persona pueda estar confinada relativamente pronto en su vida a una silla de ruedas. Llevo aparato de día para poder caminar, de noche para poder dormir y tener los pies a 90 grados. Una brocha. Y ya está, el pie sujeto a 90 grados. De la otra manera, si tú le quitas el gancho este, el pie se cae completamente, no hay movilidad. Y por la noche pues hay que ponerse una célula para tener el pie a 90 grados y van a abrochar entre lados, los dedos, en el tobillo y en la, en la pantorrilla, y te deja el pie completamente a 90 grados y duermes con el pie completamente a 90 grados. Es una neuropatía periférica que afecta a los nervios sensitivos y motores, los sensitivos por los que recibimos información del mundo exterior, la postura el dolor, la temperatura, los nervios motores que condicionan la respuesta para movernos, para reaccionar, para enviar información neurológica o el impulso nervioso a los músculos y que estos ejecuten su función. El nervio, el nervio periférico, tiene una estructura constituida por dos partes fundamentales, una, como he dicho antes, el axón, que es la prolongación que tiene la neurona, la neurona tiene una parte que se llama cuerpo soma, de la cual sale este axón que constituye el nervio, por tanto, es material de neurona, el axón. Y la otra parte es la vaina de mielina que lo envuelve, que lo recubre, que protege ese axón y que permite la conducción nerviosa por el sistema de saltatorio, de saltos de impulsos nerviosos al hacer esa envoltura que, que lo hay. la pérdida de mielina por alguna razón, básicamente en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth por alguna mutación genética, de los más de 40 o 50 genes que se han descrito, pues si afecta primariamente a la vaina de mielina, a la célula de Svan, se produce una desmielinización o una mala mielinización del axón. Se conlleva una reducción del impulso nervioso y al final afecta la función del axón y se produce la neuropatía. Cuando la lesión primaria afecta a un gen que se expresa fundamentalmente, su proteína, la que codifica ese gen, en el propio axón, pues tenemos otra causa distinta que es una axonopatía, un déficit de axones que también conlleva a desarrollar una neuropatía. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es una enfermedad muy heterogénea desde el punto de vista genético. Dentro de las dos grandes formas fisiopatológicas e histopatológicas que hay, que es la forma desmilenizante y la forma axonal, hay muchos genes que causan la enfermedad. Hay una gran heterogeneidad, y por tanto uno tiene que tener en cuenta esto a la hora de enfocar las investigaciones y también de enfocar el diagnóstico genético y el consejo genético. Siempre tiene dificultad, pero claro, estaban que de que porque como era muy alto estaba muy delgado, poca fuerza musculatura o cualquier cosa, eran hacha que plantilla, tobillada, mucho guinces, pero claro a raíz de ahí un día yo le comenté al médico. Me salió por ahí, que me cayó un palo en el dedo y yo no sentí, hasta el cabo del tiempo, no sentí el dolor, que llegó tarde. El diagnóstico se hace desde el punto de vista de una exploración, una amnesis y una exploración neurológica, como en todas las enfermedades neurológicas. Después conlleva una segunda aproximación que es el estudio electrofisiológico, donde se determina si realmente hay una neuropatía y si esta es sensitiva y motora y si esta es desminimizante o axonal. Y por tanto, ya se llega a un diagnóstico de enfermedad de maritud con las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Se ve además si tiene historia familiar haciendo un árbol genealógico y por tanto se ve si en esa familia concretamente hay historia de herencia de la enfermedad. Cuando me vinieron los resultados de la prueba genética, me los mandó los resultados por carta. Yo me vi muy perdido porque yo al ver la carta maritud tipo 1A, yo no sabía esa enfermedad de, de que iba. Entonces yo me vine y el, el mundo me hundió. Mi mujer estaba embarazada. Después de ver las pruebas, los resultados vimos que era, podía ser transmitido al 50%, transmitirlo a tu hijo. Me vi perdido. Estamos centrados sobre todo. En las formas que se asocian a defectos de funcionamiento de la mitocondria en relación con alteración funcional del axón en la enfermedad de Charcomagnitud, fundamentalmente por mutaciones en el gen GDAP1, aunque también en el gen mitofusina 2, son los dos fundamentales que investigamos. Entonces, nosotros estamos viendo que en los déficits de GDAP1 hay una distribución anormal de la estructura de la red mitocondrial. Esto es fundamental para el proceso biológico, tanto de la producción de energía como del metabolismo del calcio. Y esto es está alterado cuando uno tiene un déficit o una mutación en estos genes y concretamente el gen GDAP1. Me he metido en un tratamiento experimental, cinco años he estado, a mí me ha ido bien, yo no me, no, no, no me ha ido mal, yo comprendo que para mí sí, pero por lo visto no ha dado los resultados que se pretendía y me han quitado. Y también creo que también puede ser por los recortes económicos que hay ahora, y la han quitado. Es caro. Sale, pf, no puedo. Ni, ni un año sale por no joder la cara. En el síndrome de Dravet, todo parte de, de la genética, todo parte de un gen, que ahora mismo ese gen es, ese gen es el culpable en el 80 o 90% de los casos clínicos, que es el gen SCN1A. Es un gen que codifica los canales de sodio. Los canales de sodio son una estructura que las neuronas utilizan para enviar la señalización. Entonces, un defecto en este gen provoca que la proteína que se genera esté mal formada y los canales de sodio no funcionan correctamente. La neurona no es capaz de manejar y de transferir la, los potenciales eléctricos de forma adecuada y eso genera multitud de problemas. Uno de los principales síntomas del síndrome de Dravet es, eh, eminentemente son del sistema nervioso central, sobre todo la, la epilepsia y sobre todo la, la, en algunas ocasiones la y capacidad intelectual que van teniendo algunos pacientes o que pueden tener algunos pacientes debido a la enfermedad. Es una epilepsia de difícil tratamiento y que tiene una mala respuesta farmacológica. En algunos casos no hay una medicación que pueda subsanar o que pueda mejorar los, los hallazgos de, de, de este tipo de epilepsia. Aparte de las crisis epilépticas, hay, otro, hay multitud de síntomas, como las neuronas forman parte del sistema nervioso central, todo lo que controla el sistema nervioso central está afectado. Desde el, por ejemplo, la marcha, tienen problemas de habilidades motoras, tienen problemas de coordinación, tienen problemas eh, disautonómicos del sistema nervioso secundario, periférico, como problemas de sudoración, multitud de, multitud de problemas una enfermedad para la genética relativamente nueva pero eh, es muy importante o muy trascendente poder realizar el estudio genético para poder determinar primero cuál es el gen afectado y segundo para poder ajustar en algunas ocasiones el tratamiento. Cuando tienes un diagnóstico puedes utilizar fármacos que no están contraindicados para el síndrome de Dravet, es decir hay fármacos hay antepilépticos de uso muy común que en el síndrome de Dravet empeoran mucho la clínica y gracias a un diagnóstico puedes apartar a los niños de esos fármacos y ponerlos en fármacos que aunque no son los mejores ni consiguen controlar la enfermedad por lo menos no perjudican el diagnóstico supone también un alivio psicológico importante te permite como nosotros decimos poner cara al monstruo te permite eh, canalizar tu, tus problemas, canalizar eh, tu frustración, tu rabia hacia un enemigo que aparece ahí y con el que se puede luchar. Estamos analizando aquellos pacientes que han resultado negativos para los genes conocidos con la intención de intentar encontrar nuevos genes, nuevos causantes de esta enfermedad que los, los hay porque con los estudios genéticos actuales no se logra llegar al 100% de diagnóstico, pues hay un 20% más o menos 30% de, de, de personas en las cuales no podemos encontrar la causa de la enfermedad. Nosotros empezamos eh, nuestra estrategia de investigación proporcionando un test genético. El, el test genético para el síndrome de Dravet, hace un par de años, antes de que nosotros lo pusiéramos disponible, era un test eh, comercial que las familias o los hospitales tenían que pagar y que muchas veces pues, limitaba el acceso a un diagnóstico. Nosotros detectamos que era una necesidad importante que tendríamos para identificar nuevas familias, nuevos pacientes y conseguir ser más grandes y por otra parte ayudar a los pacientes y pusimos un test gratuito que ahora mismo ofrecemos por secuenciación tradicional a cualquier paciente del mundo. Para intentar desarrollar un, un fármaco y acelerar ese proceso nosotros lo que tenemos es eh, dos pilares importantes, un pilar digamos de caracterización de la enfermedad, con lo que tenemos un modelo animal que, re, que reproduce los síntomas de la enfermedad, lo estamos construyendo ahora y está disponible en unos meses, y es un modelo animal que nosotros ofreceremos a la comunidad de investigación de forma gratuita, para que si alguien tiene la necesidad o el interés de investigar el síndrome de Dravet no tenga problemas. El desarrollo de un fármaco es un proceso que te puede llevar 10-15 años, pero puede que exista algo en el mercado, algo disponible ahora mismo, que podría funcionar. Entonces, el segundo pilar estratégico que nosotros hicimos era diseñar una plataforma de screening que nos permita analizar los compuestos y los fármacos que están en el mercado o que la industria farmacéutica tiene en producción en una plataforma que permita predecir si el fármaco funcionaría para nuestra patología. Nuestra misión como fundación es eliminar las barreras que existen en la comunidad académica y en la industria para que la innovación se produzca y nuevas terapias aparezcan. La epilepsia restringida a niñas eh, con o sin retraso mental es una enfermedad caracterizada por ataques de epilepsia tempranos en la edad y solo ...se produce en niñas... ...estos ataques epilépticos además... ...pues eh, tienen una característica especial... ...es que se producen en clúster o racimos... ...y pueden ser pues eh, constantes en el tiempo... ...a lo largo de 1 a 5 días... ...pueden generar un, un retraso en el, en el desarrollo... ...y un retraso a nivel cognitivo... ...recientemente en el 2008... ...se detectó esta asociada a un gen llamado PCDH19... Es una, es una herancia que en principio está ligada al cromosoma X pero tiene una característica muy muy especial los, eh, las enfermedades ligadas al cromosoma X, los varones portadores son los que sufren la enfermedad mientras que las mujeres portadoras no la sufren en este caso sin embargo el hombre que es portador no, es, asin, es asintomático, es decir, no tiene la enfermedad mientras que la mujer eh, heterocigota con una copia mutante y una copia normal es la que se está afectada. Hay varias hipótesis que, que explican la, las causas moleculares de, de esta enfermedad. Una de ellas eh, se llama la interferencia celular. La PCDH es una, es una proteína, es una procadenina que se sitúa en las paredes de, de la membrana y sirve para la cohesión celular. Hay determinadas células que tienen en su, en su pared eh, proteínas truncadas mutantes y otras células que tienen la proteína normal. Pues estas células no, co, no coexisten bien, no se relacionan bien y por lo tanto se, se produce la enfermedad. O sea que primero es identificar y diagnosticar de forma precisa a los pacientes, después que estos pacientes, como ha pasado en otras enfermedades, eh, Formen un grupo con, con cierta eh, fuerza que ya se está creando a nivel internacional, tanto por iniciativa europea como americana, y ahora están uniendo sus esfuerzos, como por el, el, el trabajo de, de los investigadores. Que, bueno, pues eh, creo que cada vez se está haciendo más, este gen no se conocía. Eh, hace relativamente poco y, sin embargo, pues lo, el número de trabajos sobre, sobre este gen y su herencia ha aumentado considerablemente. Las distrofias hereditarias de retina son un grupo de enfermedades que engloban varios diagnósticos, por ejemplo, la retinosis pigmentaria, las distrofias maculares o enfermedades TARGAR, ...el síndrome de Usher, el síndrome de Bardetville... ...¿qué tienen en común todas ellas? Pues tienen en común que se afectan primariamente... ...los fotorreceptores de la retina, esto es los conos y los bastones... ...y se caracterizan porque pueden aparecer en cualquier momento de la vida... ...ser casi congénitas o incluso en la, en la vejez... ...pero todas ellas van avanzando progresivamente... ...y eh, si tienen suficiente tiempo de evolución... ...pues pueden terminar con una ceguera eh, legal del, del paciente... Los, los fotorreceptores de la retina son en realidad un laboratorio químico que es donde llega el impulso de la luz y se transforma ese impulso de la luz mediante una serie de reacciones químicas en un impulso eléctrico que es lo que se transmite a través de las conexiones neuronales, las, las sinapsis y que llega al cerebro como una señal que el cerebro percibe como visión. Entonces los fotorreceptores, que como digo es la primera estación de, de la llegada de la luz, son de dos clases, los conos y los bastones. Son unas células muy especiales, muy especializadas. Eh, los bastones son lo que nos permiten ver en condiciones de penumbra. Y además los tenemos todos por la periferia de la retina. De manera que es lo que me permite que mirando de frente yo soy capaz de saber que tengo el suelo abajo, que tengo el techo arriba, que tengo aquí a mi izquierda un microscopio, que tengo aquí eh, un mueble del laboratorio aunque no esté enfocando hacia los lados. Eso es lo, lo que, la función de los bastones. Cuando los bastones se estropean y tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, entonces yo dejo de ver por los lados, la visión se transforma en una visión que llamamos en túnel, por sí misma se explica, y además me adapto muy mal a la oscuridad. Si voy a una discoteca o al cine o me apagan las luces de mi casa, me quedo completamente sin visión. Los conos, los conos están en la parte central de la retina, es lo que nos permite ver en condiciones de mucha iluminación, lo que me permite discriminar los colores y discriminar los detalles. Y me permite ver por el centro del ojo. Si se me estropean los conos, entonces yo lo que haré con dificultad será leer, escribir, eh, discriminar las caras de las personas, ver por el centro del ojo y distinguir los colores y otra cosa importante, aguantar la luz intensa. Entonces tendré fotofobia, veré mal por el centro y tendré visión borrosa y no veré bien probablemente los colores. Yo tenía nueve años y bueno, empecé pues a hacer los deberes ¿no? y yo me cansaba, no sé, me picaba el ojo, me cansaba. Entonces, claro, pues se lo comenté a mis padres y digo que veo mal, no sé qué, y claro, mis padres pues me llevaron al, al médico al oculista, que a lo mejor podía tener gafita con mis hermanos y tal, y bueno, pues me lo diagnosticaron por la seguridad social y la verdad es que no tuvieron mucho tacto a la hora de mmm, decirme que yo tenía algo raro, algo fuera de lo normal, ¿no? Y claro, pues a partir de ahí... Pues ...empezaron a mandarme médico aquí en el clínico, aquí en Málaga... ...luego me mandaron a Granada para hacerme más pruebas... ...un electroculograma me hicieron, recuerdo... ...y ya a partir de ahí, bueno, pruebas... ...tenía que ir al, al hospital cada tres meses... ...a dilatarme las pupilas, verme el fondo del ojo... ...y así estuve ya unos cuantos años... Eh, a mí mi diagnóstico es eh, enfermedad de Vest degenerativa, es decir, mmm, voy a perder un poquito de agudeza visual en el centro, se va a quedar así, no te vas a quedar ciega y está ahí es lo único que me, que me dice. El síndrome de Usher es una eh, sordoceguera hereditaria. Eh, los pacientes eh, nacen habitualmente con eh, sordera eh, y posteriormente eh, van eh, quedándose ciegos debido a una eh, distrofia retiniana que se llama retinosis pigmentaria. síndrome de Usher hay tres tipos. Tres. Voy a explicar el primero, que son personas que nacen ya sordas y poco a poco van perdiendo la visión. El nombre especial es recibe retinosis pimentaria. Y va perdiendo el campo de visión. También tiene problemas de movilidad, porque claro, no, tiene, no, no escuchan bien y no pueden apoyarse con la visión. Entonces tienen problemas al andar. Siempre suelen ir con, con alguien que le ayude. Pero cada persona tiene niveles diferentes de la enfermedad. El síndrome de Usher tipo 2 suelen nacer oyentes, pero después tiene problemas de visión y poco a poco va perdiendo también audición. Tiene audición media, digamos. Tiene menos problemas que el síndrome de Usher tipo 1, el tipo del 2 tiene menos problemas. Luego está el 3, son personas normales, nacen normales, no son sordos, son oyentes normales, pero después de repente pierden visión y la audición, progresivamente muy rápido. Yo, pues bueno, nací sorda, y poco a poco pues, <risa> me di cuenta que tenía el síndrome de Usher y fui perdiendo campo de visión poco poco veía menos. Hasta visión en tubo. Eso fue progresivamente. Pero, pero, yo veo pero, bien, pero por la noche no, no puedo ver, no veo. Pero, pero, y si no hay bastón, pues... Pero, pero, claro, yo, yo tengo que ir andando muy, muy despacio, rápido nunca, nunca, muy despacio, hasta que llegue a casa. También, por ejemplo, yo cuando me voy a la calle, si necesito, por ejemplo, ir al médico urgentemente o algo, pues llamo a SOSIDE, que es la Asociación de Sordos Ciegos de España, y ellos me facilitan una guía de intérprete, y que van conmigo y pueden venir conmigo al médico, porque yo siempre necesito ir al médico o al banco, necesito que venga mi intérprete conmigo. Esa es mi vida diaria. En estos momentos se conocen 10 eh, genes implicados en el síndrome de User. 6 eh, en el User tipo 1, 3 en el User tipo 2 y un gen eh, que produce el User tipo 3. Están eh, formando una red de proteínas que se llama eh, interactoma User y esta red de proteínas es eh, muy importante, eh, fundamental para el desarrollo de eh, las células ciliadas de, de, del órgano de corti, de la, de la cóclea, que son fundamentales para, para la audición. Estos cilios tienen que tener una estructura eh, muy precisa y cuando alguna de estas proteínas, con, con una sola que falle, eh, ya se desestabiliza esta, esta eh, red proteica y los cilios se desestructuran, de manera que eh, se produce la, la sordera. Este mismo interactoma, eh, curiosamente, también se expresa en los fotorreceptores. Este cilio, eh, digamos que eh, forma parte fundamental de un canal eh, que comunica el segmento interno del fotorreceptor, que es lo que produce todas las moléculas, con el segmento externo, que es el que eh, capta la luz. Y por lo tanto, cuando se desestabiliza ese cilio, se desestabiliza el canal y entonces es cuando eh, se produce eh, el problema visual. Nuestro grupo en bueno, estos 15 años eh, ha participado o ha colaborado en el descubrimiento de eh, dos de los 10 eh, genes User. Lo que hemos hecho fundamentalmente es eh, bueno, convertirnos en eh, grupo de referencia para el estudio genético de la enfermedad en España y eh, lo que pretendemos es, o hemos pretendido hasta ahora es eh, determinar la mutación y el gen responsable del síndrome de Usher en cada familia. El diagnóstico del síndrome de Usher en estos momentos es, eh, es, es clínico. Es decir, eh, una persona que tiene un problema de audición, una sordera, neurosensorial, y que empieza a desarrollar una retinosis pigmentaria, eh, con todas las pruebas oftalmológicas que se hace de fondo de ojo, etcétera, que te demuestran que es una retinosis pigmentaria y no es otro tipo de, de, de problema visual, y si además tiene o no problemas de equilibrio, entonces la sospecha es de síndrome de Usher, Y la confirmación de la sospecha es después... Por la genética. Cada ocho meses pues suelo ir a revisión. Y el médico siempre me dice que, que está muy bien. Me, me hacen pruebas en los ojos para ver cómo están y siempre me dice que bueno, que está bien. Pero que la enfermedad sigue para adelante. Así es como los síndromes de User. Lamentablemente, como la mayoría de las enfermedades raras, hoy por hoy no el síndrome de User no tiene cura. Eh, sí que es verdad que el problema de audición más o menos se, se solventa, aunque sea mediante cirugía, eh, con los implantes cocleares, pero el problema de la retina eh, sigue estando ahí. Y yo creo que el futuro, ya por nuevos tratamientos, investigaciones nuevas y tal, muchas de estas enfermedades tienen cura, pueden tener cura, de aquí a unos años, muchos. Yo espero verlo con mi ojo. Cuando empezamos hace 15 años eh, no había ni siquiera eh, ensayos clínicos de determinadas terapias génicas o determinados fármacos ni siquiera en animales. Eh, ahora estamos en 2013 y en enero de 2013 se ha eh, iniciado el primer ensayo clínico eh, sustitutivo de, de ...sustituir el gen alterado por, por un gen eh, normal... ...en síndrome de Usher... ...con lo cual, eh, bueno, pues en 15 años... Eh, ...se ha conseguido mucho. El albinismo es... Eh, al fin y al cabo es una condición genética que eh, lo más llamativo de ella es que, eh, la ausencia o el déficit de, de, de melanina en el cuerpo. Además de esa pérdida de pigmentación, lo más importante que define a las personas con albinismo es su deficiencia visual. De hecho, esto es lo que realmente significa su mayor discapacidad y también depende del tipo de albinismo, la capacidad visual puede variar entre un 5, un 10% hasta un 60%. En España y en otros países europeos, las personas con albinismo están uh, consideradas personas ciegas legales, quiere decir que tienen una agudeza visual, tienen una capacidad visual por debajo de la cual ya no pueden, por ejemplo, conducir. Ese déficit visual puede venir acompañado de otro tipo de patologías, un histasmo, pues una hipermetropía, una miopía severa. Lo que pasa es que hay muchos tipos de albinismo. Conocemos hasta 18 genes que cuando no funcionan correctamente pues están asociados a algún tipo de albinismo. Pero lo más común es el albinismo oculocutáneo, que es lo que la mayor parte de las personas entienden por albinismo. El típico persona con el pelo blanco y los ojos claros o violeta y alta, baja tolerancia a la luz del sol y a la luz en general. Las personas con albinismo poseen alteraciones a diferentes niveles en la retina. En primer lugar, tienen menos fotorreceptores. Quiere decir que tienen menos células en su retina capaces de procesar la imagen. Si hacemos el símbolo con una cámara digital es como si estuviéramos comparando una cámara de última generación que tiene un chip de 12 millones de píxeles con una cámara anterior que tiene apenas unos centenares de miles de píxeles. Las personas con albinismo carecen de fobia, carecen de esta región central donde se concentran la mayor parte de nuestros fotorreceptores. Al carecer de fobia, su grado de visión es similar al que tenemos el resto de las personas cuando miramos por el rabillo del ojo. La tercera alteración visual que caracteriza a las personas con albinismo, es la pérdida de visión espacial, es la pérdida de profundidad de campo. Nosotros podemos percibir la posición de objetos en el espacio porque tenemos dos ojos situados frontalmente. Nuestro ojo derecho manda la información tanto al, al lado derecho como al lado izquierdo del cerebro. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro reciben información de nuestro ojo derecho. Lo mismo ocurre con el ojo izquierdo, si nos ponemos en el cerebro, en cada lado del cerebro nos llega información de los dos ojos y esto es lo que permite al cerebro solapar la información que le llega de los dos ojos y situar los objetos en el espacio y saber dónde están localizados. Las personas con albinismo no pueden hacer esta función porque su ojo derecho habla solamente con el lado izquierdo del cerebro y su ojo izquierdo habla solamente con el lado derecho del cerebro. Cada ojo ve un mundo distinto y el cerebro es incapaz de solapar esta información, con lo cual el cerebro es incapaz de situar la profundidad de campo, de percibir la profundidad en la imagen. El albinismo, como muchas otras enfermedades de base genética, siempre aparece por sorpresa en las familias. Yo no soy albino, mi mujer o mi pareja no es albina. En cambio nuestro hijo es albino. ¿Cómo puede ser? Bueno, Puede ser porque tanto yo como mi pareja resulta que somos portadores de una mutación en uno de estos genes. En el mismo gen, por cierto. Gracias a nuestra colaboración con otros grupos dentro de esta institución, desde el CIBERER, hemos podido desarrollar un nuevo sistema de diagnóstico genético que hemos denominado albinochip. Hemos logrado eh, contabilizar e incorporar dentro de este sistema de diagnóstico todas las mutaciones que conocemos hasta el momento que afectan a todos los genes asociados al albinismo. El genoma de un ratón y el genoma de una persona son muy parecidos. Son tan parecidos que los mismos 18 genes que cuando dejan de funcionar acaban produciendo albinismo, también existen en el ratón. Con lo cual nosotros utilizando los ratones podemos primero entender qué es lo que le ocurre a las personas con albinismo para intentar generar o proponer soluciones que puedan o bien curar o si no curar, que esto es algo difícil es relativamente complicado, paliar y mejorar la calidad de vida de las personas con albinismo. La L-DOPA es la abreviatura de la l dihidroxifenilalanina hidroxifenilalanina En la retina esta DOPA es una etapa intermedia entre otras sustancias y que finalmente va a dar melanina. Cuando la ruta que nos va a producir la melanina está detenida, evidentemente no se produce pigmento, pero tampoco se producen las etapas intermedias. La restauración de la dopa permitió al ratón ver de forma similar a sus congéneres pigmentados. Esto ha supuesto... Un avance importante en nuestro campo y en Estados Unidos ya hay varios ensayos clínicos en los cuales se intenta ver cuál es la capacidad terapéutica de la dopa o de alguno de sus derivados para restaurar la función visual en personas con, en personas con, con albinismo. Bueno, el síndrome del acento extranjero es un, un trastorno excepcional de, del habla. Es un síndrome peculiar caracterizado porque una persona, tras sufrir algún tipo de daño cerebral, que puede ser de origen traumático o vascular, continúa hablando en su lengua madre, pero con un acento que los oyentes interpretan como un acento extranjero. O sea, esto no es un trastorno del lenguaje, sino es un trastorno del habla, de la programación y la ejecución de, del habla. El hablante no deja de, de conocer el léxico, no deja de conocer los fonemas, las cinco vocales o las consonantes del español. Lo que ocurre es que, cuando intenta producir una consonante determinada, no la produce exactamente de la misma manera que la produciría un hablante eh, nativo, o de la que con la manera en la que lo producía antes de sufrir la lesión que le llevara esta, a esta forma de hablar. El hecho de que tenga afectada la, la prosodia, la melodía, hace también que eh, sea difícil in, o casi imposible inferir una intención en la persona a la que está hablando y el estado emocional que tiene. La consecuencia es que en las interacciones sociales la comunicación. Finalmente se ve reducida. El hablante nativo eh, tiende a hacer una reducción del esfuerzo articulatorio de determinados sonidos y los suaviza. En español es muy importante la manera en que producimos tres consonantes, son la B, D, G. Claro, entonces nos encontramos con expresiones que tenía eh, una de las eh, pacientes que hemos tratado, que decía, por ejemplo, dedo que es un ejemplo paradigmático de cómo cuando imitamos el extranjero que habla español, nosotros no decimos dedo, decimos dedo, con una D muy suavizada. Este síndrome se considera raro porque tienen que estar afectadas de forma muy sutil las estructuras que programan la, la, la, la producción del lenguaje. Aunque parezca sorprendente, las regiones que programan el, el lenguaje son muy pequeñas en el cerebro y tienen muy poca capacidad de repararse cuando se dañan los tratamientos deben ser basados en evidencia neurocientífica que es lo que nosotros hemos hecho hemos estudiado adecuadamente todas las variables que podíamos controlar y hemos actuado directamente sobre ellos con una intervención yo diría novedosa del punto de vista logopédico y con un fármaco con el cual ya teníamos Experiencia desde hace más de 10 años, que mejoraba los trastornos del lenguaje, mejorando la actividad de un sistema que se llama sistema colinérgico. Pues lo que optamos fue por enseñarle a, a producir ella, determinadas expresiones, y luego verlas, para que eh, la información visual complementara la información auditiva que no sabíamos hasta qué punto estaba siendo capaz de, de utilizar. ...tenía eh, una serie de, de expresiones que eran puramente expresiones, oraciones normales... ...como puede ser, mañana vamos al campo... ...y que ella tenía que, que ver en el, en el, o sea, grabarse y comparar con un modelo... ¿vale? ...y luego a base de repetición ir, ir mejorando... ...y luego también expresiones con un contenido emocional. Una vez que se interrumpe el tratamiento... Eh, los beneficios que la paciente había logrado se mantuvieron, o sea que esta paciente no tuvo que continuar ni con el tratamiento logopédico, digamos, ni con el tratamiento farmacológico una vez que recuperó su, su asento previo. Las enfermedades son el resultado de la confluencia de varios planos de redes, redes sociales, red social, eh, red génica y red metabólica, múltiples dimensiones, múltiples planos, ¿eh? y todo, cada uno de ellos son redes muy complejas que al final están relacionadas entre sí. Entonces ese universo eh, se ve mejor, se puede... Eh, ...apreciar mejor en algunos aspectos... ...si se mira desde lejos... ¿no? ...y sacar información nueva... ...que elemento a elemento no conseguiríamos nunca... ...entonces... ...otra forma de abordar la biología... ...que viene muy bien en el momento actual... .porque en el momento actual tecnológicamente... ...por las técnicas... ...proteómicas, genómicas, de secuenciación ...podemos sacar eh, miles y miles y miles de datos y esos datos hay que integrarlos y cuando se integra si se mira de muy cerca no se ve nada, hay que mirarlo desde lejos y analizar su, su topología desde lejos. Fenuma está construido por informáticos, biólogos y químicos. Cuando no se sabe y en enfermedades raras suele ocurrir mucho, que no se tiene muy claro eh, ni el tipo de enfermedad que es ni cómo llamarle, eh, Preguntar a lo mejor por el, la relación de los fenotipos que uno observa en un, en un enfermo dado con otras enfermedades y los genes que, que relacionan esos conceptos puede orientar, es simplemente una herramienta de orientación molecular. ¿eh? En el contexto de la investigación biomédica o de la investigación general y biomédica general en España, pues la situación que nos encontramos de crisis y de disminución de los fondos de una manera real para la investigación está afectando a las enfermedades raras. Ahora bien, también ha habido acciones y sigue habiendo acciones importantes de cara a investigar en ellas, como por ejemplo es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, el Ciber de Enfermedades Raras, el Ciber -ER que financia desde, hace, desde finales de 2006 las investigaciones en este campo y ento, ha, sido un, ha sido y es un impulso muy grande. Es importante resaltar que, precisamente desde, debido a la existencia del Ciberer ahora existen programas de financiación que permiten investigar directamente en todas y cada una de estas enfermedades raras, ahora sí de forma específica y de forma directa. Con lo cual, nosotros contamos con fondos de investigación tanto para hacer nuestros experimentos con animales como para desarrollar las herramientas de diagnóstico genético que luego vamos a poner en manos de los facultativos de la sanidad pública para que puedan ofertar esta diagnosis genética, la pueden ofertar a las personas interesadas y a sus familiares. El problema fundamental de las enfermedades raras es el número de muestras, analizables. entonces todo lo que suponga eh, ahorrar en ese tipo de muestra o, a, o ahorrar en la necesidad de experimentar 4.000 posibilidades y experimentar nada más que 20, pues ya supone un adelanto y un avance. La aproximación diagnóstico a las enfermedades raras era hasta ahora una aproximación enfermedad por enfermedad. Las enfermedades ahora pueden agruparse por síntomas y en vez de estudiar específicamente el síndrome de Dravet podemos hacer una aproximación para estudiar todas las enfermedades que producen epilepsia a la vez. Con eso ampliamos un poco el espectro, aumentamos un poco la capacidad diagnóstica y también eh, mejoramos un poco la, la, el diagnóstico para los pacientes. Tenemos en estos momentos la posibilidad de hacer diagnósticos mucho más rápidos en un mayor número de pacientes. Eh, antaño, cuando empezamos a investigar el número de familias en las cuales conseguíamos identificar el gen era limitadísimo. Hoy en día, en más de la mitad de los casos, conseguimos identificar el gen responsable y las mutaciones. Esto es muy importante porque termina un peregrinaje del paciente, conoce lo que tiene. En segundo lugar, muchas veces le podemos dar un pronóstico sobre la enfermedad, si le va a afectar a otros órganos o aparatos, a veces incluso cuál va a ser la progresión. Y por último, nos permite eh, dar consejo genético, es decir, establecer qué otras personas de la familia podrían tener el problema y qué podemos hacer para evitarlo. Ese límite que hemos puesto de esto es síndrome de X es artificial. Realmente tendríamos que avanzar más en el conocimiento de las enfermedades. Tendríamos que avanzar más en conocer la causa genética subyacente que produce la enfermedad para, para buscar lo que los grupos internacionales llaman clusters de enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de Dravet. El SCN1A que produce el síndrome de Dravet es un gen que aparece mutado en otras patologías, por ejemplo en autismo. A nosotros como colectivo de afectados me interesaría encontrar esos pacientes y esos padres con la misma necesidad, porque lo que nosotros hagamos para intentar solucionar el problema de este gen les va a valer a ellos. Y el aprender, al aumentar nuestro conocimiento de qué es lo que le ocurre a la persona que lleva esta mutación, nos ha llevado a proponer soluciones imaginativas innovadoras que puedan ser aproximaciones terapéuticas para curar o aproximaciones paliativas para tratar de alguna manera alguno de los aspectos, alguno de los síntomas que afectan a alguna de estas enfermedades raras. Lamentablemente para la mayoría de estas enfermedades lo que todavía no podemos es ofrecer un tratamiento, pero eh, yo estoy convencido de que en un eh, plazo razonable de tiempo incluso podremos decirles, bueno, mira, hemos encontrado esta mutación, esto es lo que te produce la enfermedad, ahora vamos a intentar reparar ese gen. Se ha dado un impulso muy grande y eso, sin lugar a dudas, ha cambiado el panorama de la investigación de enfermedades raras en España. Tanto estamos una situación de que estamos viviendo relativamente bien de todo lo que hemos invertido en los últimos años, y especialmente en lo que va de siglo, en el campo de enfermedades raras concretamente, pero corremos el riesgo de que la desinversión, la reducción de la inversión en España afecta al conjunto general de la ciencia española, la que se hace desde España, que por muy internacional que sea y universal, se hace desde aquí por investigadores españoles y no españoles, pero trabajando aquí, pues si hay una falta de incentivos, falta de fondos, pues nos veremos abocados a que dentro de unos años no tengamos la ciencia que tenemos en este momento, por lo tanto, la situación es delicada, realmente delicada. Es mi investigación genética la que va a ser la banderada de tratamiento no solo del albinismo, sino de otras muchas enfermedades o de otros muchos trastornos o mutaciones genéticas que devienen o en enfermedades o en discapacidades. Y bueno, pues todo lo que sea destinar recursos a esta investigación yo creo que es hasta, un, es hasta un patrimonio valiosísimo para un país. Que un país decida apostar por la investigación es algo que, que dice mucho del país y de su gobernante. De modo que estamos en primera línea de fuego, por así decirlo, de los avances de esta enfermedad que puedan ser llevados a los pacientes. Claro, eso es muy poco, eso es muchísimo para un investigador, es muy poco para un paciente, porque aún no les podemos curar. Y ese es nuestro reto. Yo suelo decir, y lo quiero decir en público, porque lo digo en privado a los pacientes, yo no he tirado la toalla, llevo trabajando mucho tiempo y no tengo nada que ganar. Nada más que tal vez algún artículo en mi currículum vitae que lo adorne. Los pacientes tienen mucho que ganar. Así que si yo sigo siendo una entusiasta de la investigación en este ámbito, creo que ellos tienen la obligación de ser lo más, de ayudarnos, de empujarnos y de animarnos. Y ahora mismo estamos en el túnel. Estamos corriendo por el túnel, no vemos la luz. Y hay otros, muchos, millones de miles de familias, millones de familias en el mundo en esta misma situación. Es hora de que nos encontremos por los túneles y formemos grupos y encontremos la salida.